¿Verdad, Tony? Así es, así es. Eh, bueno, inmediatamente arrancamos con las informaciones deportivas eh, en este nuevo formato de, de mañana. Lamentamos eh, tener que iniciar con una noticia que marcó a todo el mundo deportivo, específicamente del baloncesto. Ayer fue sepultado el cuerpo sin vida del dirigente deportivo Wilson Jiménez, cariñosamente Papilala una pérdida que el baloncesto sintió mucho aquí en toda la provincia de Duarte y muchos eh, jugadores que este señor formó en más de 20 años que estuvo al frente del Club Deportivo y Cultural de Santa Ana eh, como presidente de esa institución, eh, de ese Club Deportivo y Cultural. Eh, a él le fue dedicado el pasado torneo... U16 que organizó la asociación de baloncesto de la provincia de Duarte y ya él venía arrastrando un problema de salud, eh, batalló mucho tiempo, eh, pero a pesar de eso siempre estaba presente en las actividades deportivas, lo veíamos en los distintos torneos, en el torneo barrial, en el recién finalizado torneo de baloncesto superior que tuvo como dedicatoria al ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz, donde se jugó la copa Grupo RISEC en ese momento y estuvo presente en cada uno de los compromisos. Eh, yo sé que mucha gente lo ha sentido, ya atletas han manifestado a través de las redes sociales eh, su sentir por esta pérdida irreparable del de licenciado Wilson Jiménez, cariñosamente Papilala. Otra pérdida también a destiempo, fue la de Cesarito Rosario, es softbolista, y sobre todo es algo que fue muy sentido porque fue algo muy arrepentido muy eh, atrapó todo el mundo por sorpresa en el día antes de, pitch de, de eh, bateador. Y bateaba muy sí, Tiraba muy fuerte y por eso lo firmaron. Eh, sobre todo uno de los softbolistas que que marcó una gran diferencia en el torneo de la liga de Sile Bepín, Muchas veces eh, ya equipos eh, llevaban su nombre, estuvieron haciendo acto de presencia en la funeraria eh, con el nombre de, de quien, de lo, del que hoy nos deja precisamente, Cesarito Rosario. Pues sus hermanos, el licenciado Israel Rosario y todos los demás, pues. Eh, Vaya nuestra, condolencia. vaya nuestra condolencia Así es, sí es, todo nos dio pesar sí. Porque este fin de semana Ha tenido San Francisco de Macorís un, un golpe una, tras otro Una vaya, semana sí, de dolor eh, Pedirle a Dios Que conforte a las familias Para que puedan aceptar Nos juntamos en el velorio De los muchachos wow. Chícharo, bueno. como le decíamos Así Jugamos es. pelota todos sí señor Bueno entonces, pasando a otra información, esta vez de béisbol, eh, Drew Weeks es la nueva contratación del equipo de Gigantes del Cibao, es la más reciente que ha anunciado el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas. Este es un jardinero de 26 años, de la organización de los Rockies de Colorado, en la sucursal AAA este año, en 125 juegos que tuvo participación, batió para 2.85, producto de 113 hits, en 396 turnos, 23 dobles, 7 triples, 20 cuadrangulares, 75 remolques y 73 carreras anotadas. Los números son buenos, solo falta esperar que lo ponga de manifiesto aquí, en una liga muy sui y como la liga dominicana, donde el refuerzo que llega es un billete que puede salir premiado o puede salir pelado, como decimos en el argot popular, porque, ¿por qué?, porque cuando llega un refuerzo, no ve a un pitcher quizás por más de cuatro entradas. Porque es una liga que cambia mucho de lanzador. Cuando agotas tu primer turno, en el primer episodio, ya cuando vienes al tercero puede encontrarte con otro lanzador. Y no te permite o sea, descifrar. No, no, no le permite acomodarse. Hacer ajustes exactamente ante los envíos que estés realizando X o Y lanzador al Pentágono. Porque también esos pitchers vienen de accionar en distintas ligas como la Liga de Japón, la Liga de Corea, la Liga de México, la Rookie League y también ligas independientes, donde hay distintos métodos de cómo trabajar a los bateadores y eso influye, eso tiene que ver mucho. En la LNB, ya rápidamente para culminar, en el día de ayer el equipo de Metro de Santiago derrotó, 101 por 90 el equipo de los soles, ahí están las posiciones de los equipos Y Leones, 86-81 derrotó a Reales en el Fernando Travel de la Vega Y los indios lamentablemente cayeron una vez más ayer en el polideportivo Leo Tavares de Higüey 92-87 Pero me dicen que los indios no ganan una Lamentablemente no hay efectividad de tiros de campo en los triples estamos por debajo, en los tiros libres nos estamos quedando a un 50% y cuando usted suma todo eso, no hay forma de ganar partidos. No ¿Qué hay sea... que hacer entonces, Tony? Pero eso fue, la participación el año pasado fue distinta. ¿Qué pasó ahí? Equipo... Eh... El equipo resp respondió mejor. Pero y el, el equipo que tienen, el equipo de los indios, el que tienen cancha en este momento, es para estar en una mejor posición. Yo diría ah, bueno. que en un primer lugar. Entonces, es ¿el manager sucede, el problema? Lo que sucede que no es que no hay claro. no ha habido, no dirección, dirección. hay química todavía, no bueno. se ha dado la, eh, la química de, de los jugadores en estar muchos puntos. Muy bien.